Sí, bueno, eh, primero si puedes todo mirando a mami la cámara. Yo bueno no cocino nada, o sea soy un desastre en la cocina y un verano una amiga de mamá me la mostró eh, y me copó. Eh, como que dije bueno con esto sí puedo cocinar apretando botones mientras tomábamos un vinito y un queso rico hicimos una sopa unas croquetas eh, una mousse espectacular y me la traje en ese momento de Chile mi marido trabajaba mucho con Chile para uso personal en realidad, ¿no? Y después, bueno, mis amigas, todas, ay, yo también quiero, ¿cómo, ¿cómo hago? No sé qué, y dije, bueno, a ver, si por ahí las traigo. Pregunté primero a la distribuidora de Chile, en el local de allá, y digo, che, me podrán vender para que yo las venda acá? No, no, me dijeron, escribí a la página. Y dije, bueno, esto me están como echando flea. y efectivamente escribí a la página, y como a los tres meses me contestaron, para que armara el plan de negocios eh, y el, bueno, mandara mi currículum y demás. Y bueno, lo preparamos eh, y después fui a una entrevista en Suiza, que además iba con muchísimo nervio porque, nada, me fui especialmente para la entrevista. Eh, y les gustó el, la propuesta, así que ahí arrancó todo después, ¿no? Nada, yo estudié Ingeniería Ambiental, que nada tiene que ver, hice un curso de jóvenes profesionales en el IAE, pero me ayudó con el plan de negocios mi hermano, que fue consultor durante mucho tiempo, así que ayudó como a ordenar las ideas mejor. Sí, trabajé en Procter Gamble seis años casi, fue mi único trabajo en realidad en relación de dependencia, terminé la facultad, fue mi primera entrevista, en mi primer trabajo entré como pasante, y después eh, sí, seguí ahí, hasta que, nada, bueno, me fui, hice primero muebles a medida y reformas. Eh, durante 10 años prácticamente. Entre medio, dos años hice un proyecto de chatitas express, se llamaba, que eran chatitas zapatos a medida. Eh, y después, bueno, en 2016 ya arranqué con esto. Eh, bueno, la experiencia de, de Procter, todo, te diría. La verdad es que para mí es una empresa de escuela que me enseñó un montón. Eh, por un lado que los números cierren, digamos, o sea, las filas y las columnas siempre tienen que sumar lo que tienen que sumar, digamos, que eso al final es algo que te ayuda a, a ser más ordenado, a ser más prolijo, ¿no? Eh, después, eh, bueno, vender, ¿no? Para mí es, el vender es fundamental para cualquier emprendedor. Este, y ven, en Proctor aprendí a vender mi propuesta, ¿no? Yo en realidad no estaba, estaba en logística para un equipo de... de, de vendíamos a, a Carrefour, ¿no? eh, pero bueno, había que venderles la propuesta de cuánto les queríamos vender, de dónde iba a el producto, eh, a venderme internamente con jefes, qué sé yo, ¿no? Es como que entonces uno aprende a vender y como emprendedor, para mí lo más importante es saber vender, animarse a vender, ¿no? Aunque sea un servicio, digo, siempre tenés que vender. Fui con una propuesta que era traer 30 máquinas ponerlas en la baulera de casa e ir vendiendo así y me dijeron esto no así no es, tenés que poner un local, tenés que invertir, comprar un contenedor y bueno ahí salió toda otra etapa que fue buscar los inversores, ¿no? eh, pero o sea que la propuesta que yo llevé en realidad no, no era la adecuada ni en cuanto a cómo se vendía ni nada, pero bueno les gustó qué sé yo el, el, el perfil si querés ¿no? Como, no tanto la, la propuesta en sí. Eh, no, se vende es venta directa, entonces tenemos hoy acá 400 agentes comerciales, en Uruguay casi 100, eh, divididos en equipos de venta. Entonces se, hacemos demostraciones donde mostramos eh, cuatro recetas, en general son siempre las mismas, que muestran en poco tiempo todas las funciones y ahí el cliente bueno, conoce la máquina y decide comprar. Y después empieza todo lo que es el post -venta, que para nosotros es re importante, las clases de cocina, una, hacemos una demostración de entrega de producto, eh, y generamos un vínculo con el cliente que nos genera después como referidos, que son los que siguen comprando. O sea, es, es una... Sí, nuestra venta es más bien boca a boca, la verdad. Eh, es importante, pero no para la venta, es más para la postventa en realidad, o sea, la verdad es que es un producto que es costoso, entonces la gente, por mucho que lo vean en un video, hasta que no lo ven en vivo y no lo prueban como con sus propias manos, no cuesta ver como la, la dimensión y todo lo que puede hacer, ¿no? Eh, pero bueno, o se lo consideramos como un apoyo, pero la verdad es que, no sé, ventas son el 97% de las ventas son es por contactos personales de las agentes comerciales y, y demostraciones directas. Digamos. Hay otros robots de cocina eh, acá poco la verdad más en Europa y hay más nosotros acá en realidad lo que es competencia para nosotros es en qué gasta la gente su plata no no es tanto eh, si me compro este robot de cocina u otro por ahí lo comparan con no para eso qué sé yo me voy de viaje o eh, hago este otro gasto digamos no es, no sé eh, a la mesada de la cocina o lo que fuera. No, para mí tenés que poder tomar riesgos porque ser emprendedor es tomar riesgos en realidad. Eh, principalmente por eso te diría eh, Como que hay que saber sí, que no siempre puede salir bien, ¿no? Digamos, o sea uno hace todo para que salga bien pero tenés que saber que por ahí no y vivir con eso, digamos. mira yo soy bastante mandada igual, ¿eh? en realidad. Eh, como que, pero bueno, siempre tenés el miedo de que, no, de que no funcione, sí, qué sé yo. Hoy, que ya tengo una estructura más grande, la verdad es que me pesa más, eh, nada, con bueno, los empleados, ¿no? las familias que viven del trabajo que les damos, digamos. Eh, pero en los emprendimientos anteriores que estaba yo sola, eh, en realidad es, es tanto el, como que lo que ves, lo que mirás, o por lo menos yo, no es lo que, lo que podría pasar negativo, sino como, o sea, es la adrenalina de lo que viene, ¿no? La ansiedad de, de hacerlo crecer, de que, sí, de que crezca. Pero no lo que sí es, es, admiro son los líderes inspiradores, no sé si me decís Steve Jobs, por ejemplo, como su manera de hablar, como su concepto, eh, hay tanta gente que cree en lo que él creyó, ¿no? Como que eso es lo que por ahí admiro, la capacidad de transmitir ese entusiasmo, el, el, el liderazgo.